Ervin Álvarez, Ervin Álvarez, Álvarez. Es, esta es tu estación, la me me la, la, la, la mega, 95.3. La paz en la dicha suprema, siempre no soy el salvador. Unos versículos de la Biblia Algo especial, yo sé que Dios Habla a nuestras vidas